Hola, mi nombre es Amparo te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer una funda para una remalladora. Una remalladora doméstica de la marca Singer. Si quieres ver cómo la hago, quédate conmigo. Mirad, eh, Primero quiero agradeceros a todas eh, la paciencia que habéis tenido porque sois muchas las que me habéis pedido que, que hiciésemos esta funda para la remalladora. Es una funda para una remalladora doméstica y es de la marca Singer y tiene un, una, un, unas medidas un poco difíciles de encajar una funda porque es bastante desigual entonces eh, he tenido que hacer una serie de modificaciones y una serie de patrones pero no tengáis ningún problema porque os voy a dejar tanto en la cajita de información como en los enlaces del vídeo os dejaré las medidas y los patrones eh, mirad esta funda tiene esta forma en uno de los laterales en los laterales en ambos laterales veis es una forma un poquito eh, rara en el sentido de, de que le hice eh, un diseño para que me pudiese encajar perfectamente eh, todos estos pasos os lo voy a ir comentando solo quiero eh, indicaros algunos detalles que tenéis que tener en cuenta eh, si veis que el, el patrón es un poco extraño o la forma no os preocupéis porque lo que nos interesa es que eh, nos encaje perfectamente otra cosa que os voy a comentar es que yo eh, no le he puesto ni entre tela ni guata ni nada parecido porque en mi caso solo quería una funda que me protegiese mi remalladora de el polvo y, y demás, de más suciedad que pueda dañarla. Pero no la quiero como una protección antigolpes. Entonces, si vosotras eh, queréis ponerle entre telas guata, queréis hacer lo que os apetezca, eso es a gusto de cada una. Eh, vamos a hacerla completamente embutida o reversible, como queramos llamarle. Se puede poner por ambas caras, incluso si queréis hacer dos diseños diferentes. Dos decoraciones diferentes como tejidos que podéis jugar con él y demás. También podéis hacerlo porque ya os digo que queda completamente embutida, y reversible. Y lo que se le hice fue en la parte trasera le puse un, un bolsillo grande para poder guardar el pedal, los cables, eh, las pinzas, en fin, todas las cosillas así que nos traen. Como veis, este es el resultado. ¿Veis? nos os va a quedar exactamente igual la parte de delante que la parte de atrás os va a quedar así va a haber un, un desfase de medidas pero la, la máquina en este caso la remalladora Singer lo necesita porque ya os digo que tiene una forma bastante difícil de encajar los patrones y bueno comentaros que he utilizado eh, loneta tanto una loneta decorada como una, una loneta lisa y bies Nada más, a juego. Y con esto hemos tenido suficiente. Y ya dicho todo esto, comenzamos con, con, este, con este proyecto. Mirad, yo he cortado aquí lo que sería el bolsillo. Le he puesto una medida de 26 de alto por 38 de ancho. Y esto lo vamos a poner un bies. Yo he elegido este. Es un fresa un poco subido. Es un color, la verdad, es que muy bonito porque le va muy bien con esta tonalidad de de las florecillas le vamos a colocar este bies después también os dejaré arriba y en la cajeta de información os dejaré los enlaces eh, al vídeo que os preparé sobre cómo colocar el bies lo vamos a pasar a máquina justo por donde viene la marca del planchado se cose después se da la vuelta se dobla a la mitad y se pasa un pespunte o se cose a mano por el revés. Esto lo vamos a dejar para la máquina de coser. Y también, una vez que lo tengamos hecho, lo que vamos a hacer va a ser cogernos la parte de trasera. Que es eh, un rectángulo de 40 de alto por 38 de ancho. Una vez que tengamos hecho el bolsillo con el viés, Lo tengamos ya preparado. Lo vamos a coser justo a los laterales podemos pasar un ciza pequeñito para unir las dos piezas y una vez que lo tengamos unido y el bies colocado lo que le vamos a hacer va a ser pasar al centro un pespunte a máquina porque de esta forma vamos a hacerle dos bolsillos grandotes para poner tanto el pedal como los cables y lo que necesitemos guardar de nuestra remalladora esto por un lado a la máquina de coser después el delantero 38 centímetros de ancho por 50 de alto, tiene 10 centímetros más alto el delantero que la parte trasera pero nos interesa porque la máquina eh, tiene la parte de delante una zona más redondeada y que además sobresale mucho que es donde va la cuchilla, eh, las agujas y demás y esa parte hay que cubrirla, pero eso es ese desfase que además os comentaba antes que ya veis lo raro que es este este patronaje pero sienta bien entonces tenemos que, que ir a ello bueno eh, tenemos ya nuestro delantero tenemos que cortar antes de que se me olvide tenemos que cortar dos veces el delantero dos veces la parte trasera y cuatro veces los laterales vamos a hacer una funda con forro si queréis hacerlo en dos colores diferentes os quedará genial porque va a quedar completamente reversible y si no pues en el mismo tono todo, no hace falta que utilicéis loneta para derecho y revés podéis utilizar los tejidos que, que os gusten si no tienen esta rigidez de la loneta os recomiendo que le pongáis un poquito de entretela eh, flojita vamos a os voy a enseñar eh, la parte de los laterales mirad yo he sacado este patrón. Creo que voy a quitar esto para que lo veáis. Mirad. ¿Veis la forma que hace? Hace una curvatura. No es recto. Hace una curvatura en la parte de abajo. Y también en la parte frontal. Lo que digamos sería en la parte delantera de, de nuestra remalladora. Y esta es la parte trasera. Que viene completamente recta. Pero la parte de delante que ya os comentaba. Eh, esta es la parte... Digamos, todo ese trocito es la parte que más sobresale de la remalladora, de este modelo en concreto. Entonces, esto lo vamos a cortar cuatro veces. Dos para la parte exterior y dos para la parte de, de forro. Y los márgenes de costura están incluidos en todas las medidas que os he dado. Esto lo pasaremos a, a tejido y lo reservamos. Ahora vamos a hacer la parte del delantero. Necesitamos también eh, la plancha, por lo tanto vamos a pegar estos, estas piezas primero, vamos a pegar estas piezas a las telas, a los tejidos, después le vamos a pasar a la friselina, la vamos a planchar y la vamos a ubicar en el delantero. Bueno, vamos a hacer un recordatorio porque ya sabéis que hemos hecho diferentes trabajos en este taller con, con aplicaciones en tela y tenemos tutoriales también sobre ello. Pero bueno, para hacer así una cosita rápida eh, vamos a utilizar un trocito de friselina de doble cara que es, una, es un papel con un adhesivo que viene dentro, pega por un lado y por otro. Se despega muy fácilmente y va recubierto como de una especie de papel de horno. Entonces vamos a necesitar un trocito pequeño, por ejemplo, para lo que sería el dedal. Y lo vamos a coser. Recordar que las imágenes que hagamos en friselina tienen que ir en formato espejo. Entonces se pone la friselina lleva dos caras una que es papel y otra que es como pegamento pegamento sobre el revés del tejido y se plancha una vez que ya la hemos fijado estará preparada para pintar dibujar nuestro motivo yo la voy a poner aquí para que me quede un trocito de verde y un poquito de rosa, porque quiero que me haga juego con eh, el tejido que he elegido para el, el bolsillo exterior, dibujamos y ya una vez que lo tengamos dibujadito lo que hacemos es recortar, recortamos a ras porque la friselina lo que hace también es que sella el tejido y evita que se deshilache, además de que vamos a pegarlo a la tela y luego le vamos a pasar un zigzag. Podéis hacerle también un punto festón o un punto decorativo. A mí me gusta mucho eh, un zigzag con una puntada muy finita. ¿Veis? Yo he elegido que me entren los dos colorines, pero cada una podéis elegir. El diseño que más os guste bueno pues esto vamos a hacer con todas las piezas Pues ya terminadas todas nuestras piezas y listas para colocarlo en el tejido. Bueno, pues vamos a poner la máquina en punto zigzag. Y yo lo voy a poner en el punto más pequeño que tiene mi máquina. Que es, eh, bueno, el más pequeño no. 1 eh, con 3 y y 1,5 y con, estos, con estas dos medidas vamos a empezar a pasar el ciza yo lo he puesto en negro porque me gusta ponerle un contraste de color a colocar nuestro, nuestro bies y también vamos a poner el bolsillo de la parte trasera. Vamos a cogernos el trocito de bies por donde está planchado, lo vamos a poner justo al borde de la costura y vamos a coser por la línea que tenemos marcada. Lo vamos a doblar una vez y volvemos a doblar otra vez y ahora vamos a pasarle un pespunte justo por aquí por este borde. Pues ya que lo tenemos cosidito, vamos a buscar el centro de nuestro, nuestra parte trasera. Buscamos la mitad, marcamos un poco con la uña, tampoco hace falta. Y vamos a colocar el bolsillo. Vamos a ubicarlo por la parte de abajo. De esta forma y ahora vamos a buscarle el centro. Que lo, lo he marcado un poquito con la uña y me viene aquí. Y ya puedo ir a la máquina y coserlo. Vamos a dar una puntada de retroceso y ya tendremos el bolsillo ¿Veis? Queda un pespunte. Yo en este caso he elegido el color del vivo para darle un poquito más de contraste, pero podéis hacerlo del color que os guste. Ahora vamos a ubicar todas las piezas, vamos a unirlas y a pasarlas a máquina. Bueno, vamos a coser la puntilla de la parte del delantero. Ahora ya sí que la tenemos toda preparadita para montarla. Vamos a poner el tejido mirando para nosotras la parte del derecho y vamos a cogernos las piezas laterales. Recuerdo, recordamos que eran dos. La parte trasera va unida a la parte lateral en línea recta. Esto es importante que lo recordemos. Porque esta es la posición que va a llevar. y ahora la parte de delante es la que lleva la forma entonces vamos a poner derecho con derecho y vamos a colocarlo de esta forma la parte de la esquina con la parte de, de la esquinita las dos esquinas nos tienen que coincidir y lo vamos a ubicar así uniendo un tejido con el otro y dándole la forma de la curvatura que nos marca el lateral. Lo voy a hacer aquí por si luego en la zona de, de costura no se aprecia bien y no quiero que tengáis ninguna duda. Quiero que la hagáis porque lleváis mucho tiempo esperando este tutorial y me apetecería que, que lo hiciese de la mejor forma posible para que lo entendáis ya que es un poco complejo este patrón pero creo que si os lo explico bien estará perfecto mirad veis lo que os decía hace esta forma redondeada pero es la forma redondeada que necesitamos para nuestra remalladora entonces una vez que tenemos ya colocado esta parte del, del lateral vamos a irnos a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte desde la parte de arriba uniendo las esquinas y la parte de atrás cuando la vayamos a coser, vamos a hacer igual, uniendo las esquinas. Y una vez que tengamos hecho este, esta, una vez que tengamos colocada ya esta pieza, lo único que nos quedaría es unir la parte de la, de la espalda, la parte trasera, con la parte delantera. Y ya tendríamos terminada nuestra funda. Haríamos igual con la parte del forro, los mismos pasos, unimos primero la parte de, de los laterales teniendo la precaución de que las esquinas nos queden completamente eh, cuadradas o casadas o perfectas como queramos llamarlas una vez que tengamos ya todo esto bien cosidito solamente sería coser la parte de arriba y ya la tendríamos preparada para colocar el bies está hecho en un momento Bien, pues ya que tenemos las dos piezas cosidas, las vamos a poner del derecho. Vamos a sacar bien las esquinitas. Y vamos a, a colocarle el bies y ya tendríamos la funda terminada. Ahora vamos a poner el... De revés nuestra, de nuestra funda con el revés del forro y vamos a coincidir todas las costuras vamos a poner costura con costura Podríamos ponerlo eh, una metida en otra como hacemos con los bolsos si lo es necesario. darle coserlo todo y dejar un trocito para darle la vuelta. Pero como yo le voy a poner el viés prefiero hacerlo de esta forma y así el bies ya me cierra toda, todo el trabajo. Le da un toque muy bonito, una terminación muy graciosa y ya al mismo tiempo lo terminamos todo. Bueno, pues mirad, ya tenemos todo cogidito, toda la funda. ¿Veis? Nos va a quedar así. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarle un bies. Cogiendo las dos, las dos telas, funda y forro, y le vamos a poner todo alrededor. Mirad, vamos a tener cuidado de coger en este caso donde tenemos el bolsillo serían tres telas pero si no normalmente alrededor serían dos y vamos a ubicarlo de esta forma lo vamos a coser por eh, la línea que ya viene de planchado en el bies y una vez cosido daremos la vuelta lo doblamos y le pasamos un pespunte a máquina o un pespunte a mano. Y ya tendríamos la funda completamente terminada. Voy a la máquina de coser y ahora ya os la presentaré. Terminada. La verdad es que me gusta. Ha quedado bastante graciosilla también así. Voy a la máquina y vuelvo enseguida. Bueno, pues esta es nuestra funda para la remalladora Singer. Ya la tenemos terminada. La tenemos ya preparadita para, para utilizarla. Y bueno, pues deciros que me ha encantado hacerla, es muy bonita a mí, no sé, es un diseño que, que me gusta muchísimo, es muy sencillita de hacer y muy rápida, pero queda muy muy bonita el toque de, de las puntillas, también le da ese toque femenino y romántico que tanto me gusta. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy, si te ha gustado, eh, ya sabes, regálame un like a mi canal y bueno, pues muchas gracias por, por tu suscripción. Muchas gracias por tus comentarios, que me encantan contestarlos y me encanta leerlos. Y gracias por tus deditos arriba, que tanto bien le hace a, mí, a mi canal. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial, si es que te apetece. Un beso amiga, chao.